Estamos trabajando ya hace algún tiempo, hemos llevado adelante ya una reunión en otra oportunidad con la Cámara PYME, con la Unión Empresarios, eh, con la idea de implementar en el ámbito de nuestra ciudad una ordenanza que regule lo que son los centros comerciales abiertos. Los centros comerciales abiertos es una actividad de fomento del comercio formal de nuestra ciudad, donde de alguna manera se organizan para poder realizar promociones, para poder unificar cartelerías, para poder trabajar en conjunto en, de alguna manera, brindar mayores servicios a los consumidores y de esa manera también incrementar lo que son sus ventas. Allí queremos trabajar con el municipio capitalino, con eh, cada uno de los sectores de la economía formal y de esa manera avanzar en su concreción. Este proyecto justamente fija las reglas de esto en una articulación público-privada que creo que es fundamental para los desarrollos económicos y además también tiene la idea que ha sido propuesto por la Unión Empresario de generar algún tipo de beneficio impositivo a aquellos comerciantes que se sumen en pleno con todos los derechos y todas las obligaciones que establece la ordenanza. Así que, si Dios quiere, vamos a seguir trabajando con el bloque justicialista, con los otros bloques que integran el Consejo Deliberante, a fin de buscar los consensos necesarios y sancionar esta ordenanza que creo que le va a ser muy bien y va a ser una herramienta más que brinda el Consejo Deliberante a, esta, a la situación económica tan difícil que se está viviendo. En el día de hoy nos hemos presentado ante todos los concejales para... Eh, digamos, dar a conocer la difusión de un proyecto de ordenanza que nos estamos trabajando con el Consejo Deliberante, con el Municipio de Centros Comerciales Abiertos que es un concepto que el objetivo principal es definir ejes geográficos en la, en la ciudad y, y, poder, eh, y poder desarrollar una oferta comercial que, que, que genere mayor actividad económica para los comerciantes, esto esto también, digamos, el, el proyecto de ordenanza implica generar una mayor infraestructura en, en, en, en el eje donde se desarrolla este, este centro comercial y, y trabajar también como, como objetivo número uno es generar nuevos puestos de trabajo. Eh, esto es un proyecto de ganar y ganar, digamos, el municipio se... se eh, se fortalece y se beneficia por el tema de aumento de tasa, cano e impuestos, el comerciante por mayor actividad económica y el consumidor también, porque este proyecto de centro comercial también genera promociones, descuentos y diferentes alternativas para, para, que, para mejorar digamos, la condición en, en las compras que hace. Así que, así que, bueno, la verdad, muy agradecido que me hayan recibido, eh, venimos trabajando hace, hace mucho tiempo en esto y esperemos que pueda avanzar y si se dé, y se dé una, un, un, digamos se dé el proyecto de ordenanza en, en, en la sesión de manera de poder eh, empezar. Si bien ya estamos trabajando en centros comerciales, en, en, en, en el centro comercial Tacita Plata que actualmente eh, funciona en nuestra en nuestra provincia, me parece que darle un marco regulatorio fortalece a la idea, así que así que bueno, en ese camino estamos y, y, y esperemos que se pueda dar.